Otra vez amigos, vamos a continuar con el segundo tutorial eh, Y esta vez, bueno, vámonos a nueva película Que es este de aquí El bosque este de la cueva, el exterior de la cueva Por ejemplo, nos vamos aquí Donde están los dos muñequitos Ya tenemos el set creado Nos venimos aquí Bien. Ese es el que viene por defecto en este u otro. Vienen por defecto en la escena. Ya veis que aquí se puede cambiar el color y varias cosas. Bien. Vámonos. Aquí puede ser mujer. U hombre. ¿Vale? Bueno, vamos a.. Vamos a hacer uno nuevo, ¿vale? Nos vamos aquí. Estos son para empezar a crear desde cero Vámonos a por el masculino Bien zoom, Bajamos con el ratón, botón izquierdo Y nos vamos a esta carita ¿Veis todas las opciones que vienen aquí? Aquí veis que pone, bueno, lo pone en inglés Ya un europeo Un joven europeo Luego más viejo y, y ya vamos pasando a africano, chino, y, en fin, bien. Nos vamos al europeo, por ejemplo. Eh, aquí puedes ir formando el rostro, pues, de distintas maneras. ¿No ves? Que te gusta la cara gorda, pues nada, no, pues más fina, pues no sé. Como quieras Vamos a dejarle ahí la nariz Así, bien Aquí hay que girar el botón derecho Y aquí vemos mejor Perdón Que es aquí La nariz La rota, bueno Eso lo vas estudiando tú ya Qué nariz es la que más te gusta Para el personaje Vale con las orejas, pues bueno, ya sabéis, también se pueden hacer muchas cosas y así toda la cara. ¿Veis? Aquí, pues bueno. Lo podéis formar como queráis. Bien. Seguimos bajando. La barbilla. Así. Los pómulos. ¿Veis? lo giramos mira qué pedazo de barbilla le hemos puesto wow ahí vamos a dejarlo ahí y bueno así todo, todas estas opciones o sea tampoco bueno y así sería todo esto no o sea las cejas veis que desde aquí ya se le puede dar bastante expresión al muñeco al actor vamos y es, es interesante, a mí me gusta mucho cómo está creado esto. La morfología está bastante conseguida. las pestañas veis cómo crecen Bien. pues nada ahora tiene más pestañas el tío este se las quitamos se las ponemos depende decía que yo le doy mucha importancia a la mirada de los muñecos me parece una parte muy importante igual que los actores en la realidad o sea que y bueno, pues vamos a seguir por aquí Igual que pasaba en el cine mudo no había diálogos Bueno, pues entonces Se daba intensidad a la mirada, ¿no? Se les maquillaba Y bueno, pues aquí volvemos a la misma Que no lo queremos tan oscuro Pues bueno, pues lo aclaramos un poco Ojo Ojo a la expresión del muñeco, ¿vale? Eh, aquí es para moverlo, es decir, nos sale este, esta ventanita y aquí podemos ir pues moviéndolo, desplazándolo, haciéndolo más grande, depende de lo que nos guste más. vale Esto ya es a gusto de cada uno. A mí me gusta así y así se va a quedar este señor pelón manteniendo la pulsada CTRL y pulsando con con el botón izquierdo del ratón. Si le vemos así, si quitamos esta ya la cosa cambia, ¿vale? Y si pulsamos esta, pues más intensidad se le da todavía. Bien. Esto es lo que tendríamos aquí con las cejas Y luego aquí con pues, lo mismo, los colores y... O sea, es todo lo mismo Vámonos a por, pues, perilla La barbita Mira qué pinta más guapa tiene el tío este Bueno Aquí tenéis muchas cosas. Y aquí nuevamente se le puede cambiar el color pelirrojo, ponerlo canoso, amarillo, bueno. Aquí yo tengo más opciones de las que hay. Estas vienen por defecto, es decir, si le quieres poner llorando, pues eh, eh, son las únicas lágrimas que hay. Pero bueno, estas son. ¿Vale? O si está sudando. Pues aquí, esto también se puede mover, ¿m? podemos mover el sudor de la cara, hacerlo más grande, hacerlo más pequeño, pues depende. Las lágrimas, pues bueno, pues ahí están. Vamos a quitárselas, que da pena. Las cicatrices, bueno... Estas son cosas nuevas, hay cosas por aquí nuevas, eh, un tiro en la frente, pues yo qué sé. Muchas cositas, ¿vale? La sangre, manchado, bueno, o sea, es una pasada, es una pasada. prácticamente o sea esta bueno está muy grande pero aquí se puede hacer todo mucho más pequeñito y colocarlo donde tú quieras vale vamos aquí lo venimos para acá lo podemos torcer así guasado es decir pues lo que cada uno quiera da igual bueno Bien, esto en cuanto a morfología Mola el tío este Bueno, aquí se puede guardar Aquí pone email por defecto O sea, hombre Pero esto pues Aquí podemos poner Pues vamos a ver, tuto De tutorial, aquí para los amigos Es tuto Y aquí donde pone Exportar No Sí, salvar, salvar, porque este es reemplazar No lo vamos a reemplazar Ni vamos a hacer ningún cambio más Este de iluminación Que, que no sé para qué sirve que, No sé, en la película no le veo yo ningún ningún efecto Entonces bueno, pues yo qué sé Vamos a, a poner todo aquí en negro Este también Bien, fíjate y aquí, pues, ole Le damos, este, me gusta Y se puede bajar la intensidad Así, bueno Y lo dejamos así También se puede salvar, bueno De todas formas, en este programa No se para de sacar cosas nuevas, ¿eh? o sea, yo llevo Tres años, creo, y Y siempre veo una cosa nueva Esta misma noche He visto el tutorial de un hombre de, de Movie Stone también y he descubierto algo nuevo que no sabía sobre las cámaras. Bueno, pues nada. Una cosita más. Oh, Como me mola este muñeco. Bueno. Eh, nos vamos a ir a ver qué. A salvar, he dicho, ¿no? Bueno, pues aquí le salvamos. Se llama Tuto el amigo. Puedes describir, o lo, poner lo que quieras, y... ¿sí? Guardar Uno que ya tengo guardado Vale Temo que me va a gustar más Sin pelo que con él, el... pero bueno Aquí tenemos gorritas Le podemos poner sombrerito ¿Mm? Bien Nos volvemos para atrás Y mirar todo lo que tenéis aquí De pelos ¿Y ¿Lo ves? Sabía yo que con pelo No me iba a gustar pues así, con la cabeza rapada. Qué mola. Ahora, a este le dejamos rapado. ¿Vale? Este sí se puede cambiar así de color. Bueno, solo dos. Dos opciones para cambiarlo. ¡Guau! ¡Cómo mola el tuto! Va, aquí un cigarro que puede llevar en la boca, como este, con un movimiento de labios. Que no hemos visto, pero vamos, que es fácil Retocando en labios, pues Puede hacer que lo sujeta con la boca Porque aquí queda suelto Bueno Bien, pues Hasta aquí Ha llegado lo de las caras Vámonos a por la ropa Está aquí el señor que va a coger frío Bueno, aquí de ropa interior Pues tenemos con la toallita mmm, Pantalón de pijama y se puede cambiar también. ¿Vale? O cambiar de color. Mira qué bonito. Qué guapo va ¿eh? el chico. O irnos a ver. Pues aquí tenemos de animalitos. Y bueno. De colegial. Bien. Pues esto sería hasta aquí hemos llegado con este muñequito al que ahora vamos a llevar. A... No le pongo nada en la cabeza, no me apetece. Ahora vamos a llevar al set, ¿vale? Entonces yo creo que hasta aquí, eh, porque se nos hace muy pesado el vídeo tutorial. Hasta aquí hemos llegado con con esto, aquí. Aquí se pueden agregar más ¿no? Yo tengo ya algunos, aquí ya sabéis que se parte de cero Yo tengo otros aquí creados, otros que vienen ya con el programa En fin Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Tuto Y ahora iremos a, a lo que es la acción de los muñecos para crear a una mujer por pues lo mismo o sea que ya pondremos chico y chica por ahí que tengo alguna por ahí vale pues nada eso es todo hasta ahora